Desde el inicio de la legislatura y bueno, desde Esqueranitza en Donostia hemos hecho un trabajo dentro del ayuntamiento en relación a bueno pues a las bases programáticas con las que nos presentábamos. En primer lugar, un, el problema principal al que se enfrenta la ciudad, que es la emergencia habitacional. Eh, pues hemos traído numerosas iniciativas en este sentido al objeto de bueno, poder eh, permitir que todas las personas en Donostia puedan tener una vivienda donde vivir, poder frenar los desahucios que se, que se producen, que desgraciadamente siguen produciéndose. Entonces... También eh, hemos hecho numerosas propuestas en relación a eh, el, el empleo en la ciudad, un empleo de calidad, que sin embargo vemos como esta ciudad eh, ha, bueno, pues, se ha dirigido hacia un modelo económico en el que el sector servicios se ha convertido en una prioridad y eso ha supuesto que eh, los empleos en la ciudad en general sean empleos precarios, en el que pues, las mujeres tienen serias dificultades para tener unas condiciones laborales dignas y desde nuestro grupo vamos a seguir insistiendo en la necesidad de aumentar el número de vivienda protegida al conseguir acabar con la numerosa vivienda vacía que hay en la ciudad y evidentemente en la situación en la que nos encontramos se hace evidente que ante la emergencia climática que fue declarada hace más de un año en la ciudad, es necesario poner las bases para limitar la expansión hacia nuevos terrenos que están ocupando o que pretenden ocupar zonas rurales y zonas verdes que tendrían que ser un pulmón verde para la ciudad. Por tanto, vamos a luchar para evitar que se pueda poner una instalación de olas artificiales en un entorno natural protegido como es Antondegui. Y por tanto, todas esas medidas, junto con otras como el mantenimiento de, de las condiciones laborales dignas para toda la ciudadanía y, de, y acabar con los desequilibrios que actualmente hay entre diferentes zonas de la ciudad, donde hay unos barrios con una renta que se sitúa eh, muy por debajo de la media de la ciudad, pues evidentemente todo el distrito este va a ser también un lugar en el que nos vamos a centrar para acabar con esas desigualdades, para conseguir una ciudad cohesionada en definitiva.